Hola. Estamos al aire, ¿no? Sí. Bueno. Hola, nadie... Dani. <ríe> Hola, Delita. Hola, de de nuevo. <ríe> Hola Cari. Este, Bueno, el tema de hoy, acidosis. ¿sí? Pero, ¿querés leer vos un poquito qué es acidosis? Dale. Así arrancamos después. Cuando con... me dijiste el tema, eh, la verdad que nunca había escuchado yo. ¿Acidosis? No, no, la verdad que no. Bueno, te cuento. Eh, es una afección en la cual hay demasiado ácido en los líquidos del cuerpo Es lo opuesto a la alcalosis, una afección en la cual hay exceso de base en los líquidos corporales Las causas de la acidosis eh, es, es que los riñones y los pulmones No es, perdón, es la explicación Los riñones y los pulmones mantienen el equilibrio ¿no? un nivel de pH apropiado, de químicos llamados ácidos y bases en el cuerpo. La acidosis ocurre cuando el ácido se acumula o cuando el bicarbonato se pierde. La acidosis se clasifica como acidosis respiratoria y acidosis metabólica. La acidosis respiratoria se presenta cuando hay demasiado dióxido de carbono en el cuerpo, este tipo de acidosis generalmente se presenta cuando el cuerpo es incapaz de eliminar suficiente dióxido de carbono del organismo a través de la respiración. Otros nombres para la acidosis respiratoria son acidosis hipercáprica y acidosis por dióxido de carbono. ¿Ya está? Sí. Bueno, vos dijiste que no reconociste, pero no. ahora te voy a decir, antes te voy a decir que sería mi lado amargo de la vida. sí eh, mi ácido que provoca mi amargura en un montón de aspectos, pero fíjate, el reuma, la gastritis, eh, la insuficiencia renal, la hernia de hiato, ¿sí? son todos síntomas eh, que están también provocados por el, por el ácido, ¿tá? el ácido úrico, por ejemplo, eh, la gota. ¿sí? Sí, Nosotros son enfermedades que lo, es el, el síntoma son, sería la acidosis. Sí, el ácido que provocamos a, a nivel emocional, porque eh, es como el ácido es lo que corroe los metales, viste o lo amargo, cuando probamos una fruta y, y la vemos ácida, este, ese amargo o, o lo que corroe sería el ácido psíquico, que provoca todo este síntoma, ¿tá? en cualquier aspecto para donde se desemboque, sería rehusar o asimilar, rehusarme a asimilar una situación que se acumula a nivel inconsciente. Es constante esto, no, no quiero, me reuso a asimilar lo que estoy viviendo. Eh, entonces mi cuerpo, en mi sangre, acuérdense que la sangre es el fluir de la vida, la alegría fluye por la sangre, o sea que cuando fluye bien la sangre es mi alegría y cuando estoy amargo eh, produzco ácido y en la sangre es lo que provoca todos estos síntomas, ¿sí? cuando estoy viviendo constantemente una situación que no la puedo asimilar, entonces el, el organismo en una cuestión de defensa produce más ácidos, los diabéticos también, ¿sí? eh, bueno, eh, a ver, ¿qué, qué puedo decir? Eh, me, podés, me gustaría saber ácido psíquico. Vos decís ácido psíquico. Porque en realidad el ácido lo provoca las personas psíquicamente. No no es este que, que el organismo funciona mal porque se le ocurre. Es una forma de defensa, una forma de, de, de interpretar cómo estoy viviendo produjo más ácido del que tengo que producir y en realidad los riñones que vos nombraste ahí creo los riñones sí, y los el pulmones que, también claro sí. el que regula el pH ¿entendés? Este, el equilibrio de, también. sería el equilibrio de los líquidos dentro sí. del cuerpo entonces eso lo que hace es este no, no asimilar bien y producir y dejar eh, no filtrar, o sea, que pase más ácido, y ahí es cuando nos descuajeringamos, decimos, ¿no? Entonces el síntoma que manifieste tiene que ver con un, un, una emoción en particular, que eso vamos a hablar cuando lo podemos eh, identificar, en, en qué punto lo vamos a identificar, ¿no? Karina me quería preguntar algo. No, yo lo que te preguntaba, si no, no sé, ahora escuchándote quizás sí. no tiene nada que ver, pero el reflujo, porque el reflujo es también, parte de un ácido. Claro, claro, no, no, un, también sí, muy ácido. La hernia hiato, o sea, eso tal, es el, sí. eh, la, la, la gastritis, la hernia hiato, eh, tenemos una compañía de, de, de, ¿De radio, no, no de, mix, no, de radio, en la radio que sufre de hernia yato. Eh, yato. Y cuando hablamos le dije que tenía que ver con temas no resueltos. Es como estar siempre a la defensiva eh, de algo que, que no puedo resolver. Y entonces me mantiene en ese miedo constante. Y muchas veces esto es una sensibilidad que nos queda del pasado, de la infancia o transgeneracional, porque de alguna forma nuestros padres tendríamos que ver quizás este cuál ha sido la situación que nos no, nos pasó esta información eh, de memoria genética, eso es, eh, ¿cómo se llama? Cuando decís, este ay, que digo siempre... Eh, eh, transgeneracional. Sí, pero digo... Eh, epigenética conductual, No, <ríe> Perdón, no, no me, me iba, iba a salir a mí. Epigenética. <ríe> es muy difícil. Pero no. Bueno, este, cuando, cuando las emociones que hayan vivido eh, transgeneracionalmente no, nos da la predisposición para hacer, eh, percibir de una forma tan sensible en ese tema, por ejemplo, ¿no? de preocuparme demasiado por algo que... Que no es real, sino que yo lo estoy tomando como real. Siempre hablamos de, de lo simbólico también o, o de lo que nosotros creemos que es real. ¿sí? ¿Y el reflujo, perdón? Sí, el, ¿El reflujo, reflujo lo, es eso? Es eso, está ahí, dentro del mismo, eh, la gastritis, la de hiato, es el ácido que está entre la garganta y sí. el, el, el, el pecho que, que arde tanto o duele, ¿sí? es el ácido. Forma como a veces, este, como un calambre estomacal, ¿viste? Es el... sí duele. Sí, no, y sale, Arde. Arde. arde todo, yo digo sí. arde. La sí, boca de como lo sentís, quema. Sí. Acidez total. Sí. Quema. Sí. <risa> este, un ya está, decía. Está <risa> no, ya o está. No, la, la, la, la leche. No, ningún lácteo. leche es ¿eh? peor, pero antes sí, decían que para... Claro, para... porque te alivia en el momento, como el yogur, porque es fresco y suave, pero después fermentaba más, entonces claro. se descubrió que tampoco se puede dar ningún tipo de lácteos cuando tenés este, gastritis. Sí. Eh, yo tengo no. de todo al final. Pero, Cari. <risa> <risa> no, Desde no los estornudos. No, pero claro, <risa> siempre me siento identificada con algo. Es que en realidad eso nos pasa a todos, porque claro. ¿quién no tuvo alguna vez algún momento en donde tuviste gastritis? Bueno, no puedo dos. digerir el conflicto con alguien o con algo. ¿Sí? Que ahí está, Cari, porque eh, vos hablaste, vos tenés, quizás cuando tenés un poco de gastritis, eh, es simbólico muchas veces, por ejemplo, cuando hablamos de pareja, eh, si hablamos de pareja hablamos de un padre simbólico ¿sí? uh -huh. o una madre simbólica, entonces un trabajo puede ser un padre simbólico, ¿sí? ¿se entiende? Siempre sí. hablamos de esto, ¿no? Sí, sí. Entonces un hermano, una... entonces siempre hay algo que, que representa una emoción. Un masculino, digamos, ¿no? El padre masculino. Un masculino sí. o un trabajo puede claro. ser también, ¿sí? entonces bueno eh, ahí vienen todas las eh, las emociones como se leen eh, como uno los va percibiendo individualmente ¿no como percibe para que se ocasione el síntoma por ejemplo no sé insuficiencia renal este ¿sí? eh, los riñones eh, que también produce el, los cálculos esta, este ácido porque en realidad es sales ¿Entendés? Que, se, que se juntan entonces si estás constantemente viviendo una insatisfacción una algo que crees que, que, que en la parte de insuficiencia renal sería entender que soy totalmente crítico hacia los demás y hacia mí mismo por lo que estoy haciendo en mi vida con respecto a lo que yo elijo o con lo que creo que no me valoran o, o no estoy valorando, siempre estoy conforme de donde estoy esa es una, una forma de interpretar el riñón, ¿sí? Los problemas de riñón tienen que ver con eso. Bueno, eh, no sé, a ver. vamos ah, la leucemia, la leucemia también, el cáncer, leucemia, eh, porque es la sangre, o sea, siempre, esto es la, la sensación que tengo de siempre estar luchando, Sí, fíjense que cuando hablábamos de la leucemia, eh, hablábamos de que eh, tengo una madre muy controladora eh, Por la cual vive mi vida y, y no me deja hacer mi vida Por la cual me tengo que defender constantemente para poder eh, vivir y ser reconocida por la cual no soy reconocida porque en realidad este, no puedo ser yo y yo cedo esa situación con tal de, de agradar y, o, o quizás ya me es una forma de percibir y entonces esa frustración de no elegirme constantemente produce ese ácido porque soy, eh, estoy insatisfecho en lo que estoy eligiendo haciendo porque no lo elegí sino porque me lo eligen, es una madre extremadamente controladora. Este, para que eh, un niño o una persona tenga leucemia, porque cuando no es en un niño, eh, es una adulta, va a tener una, una madre simbólica como pareja y va a seguir él percibiendo el amor a través de una madre controladora, por la cual va a vivir una pareja que sea como su madre. Entonces es muy posible que si él no puede cambiar su observador y empezar a hacer este juicio al otro que lo condena, y en vez de poder elegirse y liderar su vida, es muy posible que sea así: ¿no? al resentir que es cáncer, provoque la leucemia. Entonces, puede ser de grande o de infante. ¿sí? Este, cuando son de infantes, es muy común que su madre no haya podido hacer su vida y ni elegirse porque su abuela no no le ha permitido ¿entendés? este entonces este o, no, o ella no se dio el, el poder de elegirse entonces de ahí sale la leucemia ¿sí? este el resentir y el ácido que tiene que ver con este que me corroe de por dentro eh, bueno, no sí, sé, yo me hago machetes para, para, para tener eh, ácido úrico. El ácido úrico es bien ácido úrico que dice, pero está bueno porque lo que dice en la gota, ¿sí? La gota, por ejemplo, cuando se va al dedo gordo, de, puede ir en cualquier parte del cuerpo, ¿no es cierto? Sí, puede ir al, al dedo, al pie o a los riñones, sí. Este, y esos tres lugares tienen un diagnóstico diferente emocional, ¿sí? Eh, hay algo que sí identifica lo que es el ácido, que estamos hablando de esta esto que nos corroe por dentro, algo no resuelto que es la insatisfacción de lo que estoy viviendo, que no acepto como estoy viviendo, ¿no? Pero cuando el, el dedo gordo tiene que ver con un conflicto con la madre, ¿sí? cuando se acumula ahí, que a veces, este otra vez volvemos a decir que lo que es simbólico también eh, con respecto a la madre. ¿no? Eh, después, este cuando es el pie, tiene que ver puede ser con algo que tenga que ver con el deporte, una frustración, algo con el tema del deporte o algo de laboral o o estudiantes, un estudiante que no ha elegido ser lo que quería ser sí, y está estudiando o está frustrado en lo que está haciendo, entonces siempre está desconforme y esa desconformidad produce ese ácido otra vez con lo mismo. O sea que en esta, en esta parte el, el tema es la disconformidad. Es la desconformidad y también en, en realidad... Ese sería el conflicto, ¿no es cierto? Sí, es lo que me corroe por dentro, que sería eh, mi lado amargo de la vida, como yo lo interpreto en una forma que es este, que me amargo, me amargo, no me gusta lo que estoy viviendo. claro en el, No, pero teniendo en cuenta el lugar, eh, sí. por ejemplo, en el tema del pie, sería en el caso de por ahí un deportista que no está de acuerdo, no está conforme sí. por ahí con su desarrollo o... Bueno, no para cierto. que lo interpretes bien sería como si fuera esta historia. Eh, porque, pará, pará, primero término, riñón. Sí. El riñón lo asociamos con lo económico. ¿Sí? Acá Karina me quiere preguntar algo. ¿Querés preguntar yo? Igual voy a seguir con ácido úrico. Este, seguí, seguí, ah, después no. te hago las preguntas cuando vos lo dispongas. Ok. Eh, el riñón está asociado a lo económico, ¿sí? Pero la historia para que se produzca este ácido úrico, en, en este caso es eh, eh, eh, sentirme por ejemplo, no estoy, no estoy en mi casa, como que sobro, cuando estoy en, en una casa, que es mi casa, pero me siento que sobro, que no, no, no me reconocen, eh, no pertenezco a este lugar, eh, no me hallo en mi lugar, no soy apto para mí, no es apto el lugar este para mí, eh, no quiero esto para mí, no soy eh, reconocido dentro de este clan, eh, no valgo nada para el resto el conflicto con puede ser con negocio pareja hermanos eh, es como que lo hubieran echado viste si no lo echaron es como que lo hubieran lo, lo anulen dentro de un clan entonces se siente así dentro de su familia eso produce el ácido úrico sí este o con padres, amigos o hermanos, ¿sí? Eso es eh, cómo se interpreta emocionalmente una persona, cómo percibe su, su, su vida y, y, bueno, y lo corroe por dentro. Y entonces, este, porque produce más ácido por su infelicidad del estado que está viviendo. Karina, decime o vos, dele. No, no. Dale. No, eh, ya te busco lo que un oyente preguntaba con respecto a, al reflujo en los bebés. Acá tengo una consulta. Bien. Dice así: eh, ¿Por qué en los bebés se da el reflujo? ¿Cómo influye la mamá, no, en esa situación? Sí, pues siempre hablamos de lo que es este el, el, la conexión de la madre, ¿no? De la madre con, con el bebé. Entonces, eh, cuando es muy BME, el 100% es de, la, de lo que la madre está viviendo. Entonces, cuando el ácido que provoca, el reflujo ese, tiene que ver con una emoción de algo que, que la madre esté viviendo. ¿Sí? Perfecto. Ahora, es muy cosa? común en que los niños este, tengan muchas veces reflujo, pero esos esos eh, ácidos son eh, momentáneos, no son crónicos. ¿sí? Este, todo ese tipo, como la gastritis, puede ser eh, momentánea, no, no es como el ácido úrico de, de que provoca esta, esto del, de que sea crónico. Eh, lo que sí, hay que ver si cuando vos tomás algo para la gastritis, este si realmente sanaste la emoción, porque sanaste el síntoma, este, lo aliviaste, pero cualquier eh, sensibilidad que tengas que te traiga al recuerdo va a provocar esta est claro, este la síntoma nuevamente que siga persistiendo ahí, que te haga recordar. Claro. Yo te iba a jugar, justo te iba a preguntar eso, ¿no? ¿Qué pasa con esa? Porque la gastritis es lo más común. Sí, sí, sí. Eh, bueno, eso, eso es lo que y se vuelve, se como que vuelve. Sí. Principalmente yo cuando tuve gastritis eh, en, en una época porque a mí me gusta hablar de mi propio sentir, porque también de eso me hizo entender un montón de cómo, cómo sentimos, ¿no? Y, y yo decía, este, algo no resuelto, digo siempre, porque eh, no tenía resuelto. Era como algo que, que siempre, por más que me quiera relajar, no estaba resuelto el conflicto que yo creía que tenía que resolver y no encontraba un rumbo en ese momento, entonces este eso me provocaba esta insatisfacción que me provocaba más ácido, porque no encontraba un sentido, entonces este era una contradicción, ¿no? porque este, yo quería estar bien, pero eh, sentía que, que no estaba bien, entonces me corroía por dentro eh, ese ácido que provoca mi emoción. ¿sí? Y las mujeres embarazadas, viste que hay un periodo en que tienen... Este, tienen reflujo sí, o ácido reflu o sí, gastritis. como una especie de gastritis, esa sí. acidez. Bueno, fíjate que lo que estamos hablando tiene que ver con, con lo mismo en todo sentido. Quizás hay un montón de emociones que, que tiene una persona que queda embarazada, este, un montón de emociones y sentimientos de, por ejemplo, eh, eh, Quería ser mamá. Después, a veces eligen ser madres, ¿no? Pero, pero la primera emoción no es una sorpresa y esa sorpresa las, las incomoda en un montón de actitudes, otras eh, por su cuerpo, otras por sus tiempos, sus horarios, por su vida, por sí, si sí. van a poder o si creen o no que van a poder ser madres, eh, buenas madres. La este, parte económica. La, la situación sí. económica. Bueno, todos esos miedos que son miedo. miedos, en, en todos los casos terminan siendo miedos, eh, hacen que uno eh, produzca, si, si lo vive como algo amargo, lo que estoy viviendo, eh, produce ese ácido. Y ese ácido es el que, que, me, que me provoca ese miedo que, que, bueno, que es el que percibo. ¿sí? Es como que no confío que se resuelvan las situaciones, ¿entendés? entonces siempre estoy en esa situación. Bueno, ¿algo más que quieras, ahí. Otro oyente, yo voy leyendo lo que Dale. dicen las oyentes. Dice que come mucha mandarina o naranja, no sé si tiene algo que ver, que produce eh, ese ácido, ¿no? Es, eh, o sea que le, la, le provoca gastritis. Produce gratis, gastritis. Gratis. Bueno, realmente tiene, eh, lo que pasa que está muy sensible ya, entonces cualquier alimento que ingiere va a manifestar lo que ya tiene, que es una, una irritación, ¿entendés? este eh, Entonces, según el alimento que comas, te provoca, si te tomas un whisky en ese momento, más claro. bien que va, te va a arder el estómago después porque estás muy sensible. Este, así que, ¿qué te iba a decir? ¿Es eso? ¿Sí? Y tengo una pregunta porque me hizo recordar la oyente. Sí. Viste que hay como, para los enfermos de cáncer, eh, la dieta del limón, ¿cómo? Se cu la curación del limón, sí. sí. La so. alcalinización del cuerpo. ¿Tiene que ver con esto? Tiene que ver con esto, sí. Porque en realidad, fíjate que los ácidos lo que hacen es bañar las células. ¿tá? Pero, ¿de qué forma? En realidad lo que, que hacen este, la alimentación es... Eh, mm, a ver, cómo, para. Eh, porque lo que, lo que tienen que hacer eh, sería una limpieza hepática cuando tenés cáncer y la alcalinización con frutas eh, y verduras especiales para alcalinizarnos eh, tiene que ver con la limpieza hepática sí claro. pero si tenés gastritis te hacen eso agujero. ya sería claro, claro sería o sea serviría para para esa parte no para sí. para digamos para sanear el hígado claro, de todo pero lo que está si yo tengo cáncer y estoy resintiendo Principalmente mi hígado está obsoletamente colapsado. colapsado. Sí. Este Está colapsado, no sé si obsoletamente dije sí. mal. Este, pero está... Eh, porque estoy resintiendo, es la capital de la ira, mi enojo, está en el conflicto, se canaliza ahí. Y, y bueno, por eso cuando hablamos del cáncer, que pronto vamos a empezar a hablar de cáncer, eh, eh, ves el circuito de cómo se van... de eh, como se van, lo que dicen las metástasis, que nosotros no creemos en las metástasis, sino creemos en las emociones que hacen que, que la persona siga resintiendo de otra manera, por eso distintos órganos van interpretando dónde se va a localizar esa, esa experiencia que está viviendo. Entonces la idea es este, bueno luchar también a través de la comprensión y la aceptación, pero de, de la alcalinización, porque también se habla de que es más fuerte que una quimioterapia, ¿no? Pero bueno, nosotros no vamos a tocar ese tema de medicina, pero sí, este, sin alejarnos de la medicina siempre, pero podemos eh, buscar otras alternativas también y averiguar sobre eso Te hago una pregunta eh, eh, eh, con todas estas, estas cosas que nos surgen a partir de la acidosis nosotros para poder por lo menos empezar a pensar, necesitamos el diagnóstico médico o no? Claro, bueno, primero, eh, antes de, de, de, de desprogramarnos eh, la forma de percibir, tenemos que tener un diagnóstico, porque ahí es muy fácil empezar a, a, a entender qué es lo que siento para que mi cuerpo me esté diciendo lo que lo que tengo ¿no? como emoción. Y este, entonces el síntoma no, es la bendición ¿tá? que nos va a dar eh, la información para que nosotros es hora que nos demos cuenta que tenemos que cambiar nuestra forma y nuestra actitud porque ya no nos sirve de esta manera. Por, el cuerpo lo está manifestando. Entonces si me sigo resistiendo a vivir en, este, en esta forma de percibir, sin comprender, aceptar, sin amar, voy a seguir manifestando otros síntomas que la vida en la naturaleza me lo va a mostrar en una forma más violenta. Entonces, lo único que hay que hacer es aprender a amar. Sí. Bueno. ¿Algo más? Bueno, espero que les haya gustado. Y bueno, vamos a un corte.